Sentir la utilidad de su labor es una de las satisfacciones de Giovanni Fonseca, enfermero con más de 20 años de labor. Internacionalista, directivo, con sano orgullo, identifica el rigor de este quehacer. Comencé a trabajar ya en el año 2000 como profesional de, del sistema de salud pública. Este, a la fecha, encantado de ser el enfermero, muy profesional, muy técnico, muy práctico. En Granma son más de 7.000 profesionales de la enfermería de las potencialidades en este quehacer, comenta Giovannis. Ser un profesional de la salud, específicamente de enfermería, es ser una persona sana, sencilla, humilde. Es la persona que está al lado siempre del paciente por su amor, por su honestidad. Y sentirse arraigado a esta profesión, no hay una que se pudiera comparar. Porque el enfermero día a día está al lado del paciente. El enfermero día a día es el que está conversando, comunicando, apoyando emocionalmente al paciente. Una ética de servicio en estos profesionales prueba cualidades. No le pueden faltar la sencillez y no le puede faltar la humanidad. Esas son cualidades importantísimas, son disímiles de valores. Pero sin eso yo pienso que un enfermero no realmente es lo que por profesión debe ser. Giovannis ahora dirige con la fortaleza que desde el conocimiento de lo asistencial en las misiones pudo seguir sintiéndose un enfermero portador de la utilidad de la virtud. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.